¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo sos vais? Bueno chicos, hoy tenemos un video que está dirigido un poco a los chicos de mi clan, que los quiero mucho y muchas gracias por estar en el clan de Nando Army, por supuesto, claro que sí. En principio, antes que nada, quiero decirles un par de cosas. Primero, y principal, muchas gracias a todos los que se preocuparon por el tema de mi salud. Me siento muchísimo mejor, la verdad que estoy muy, muy, muy bien en comparación a como venía estando. El Hola chicos, me olvidé el micrófono. No voy a cortar el video, ya está, quedó así. No me hinchen, mándalo así nomás. Eh, bueno, como les estaba diciendo, les quería agradecer. Primero este video va dirigido, repito un poco, va dirigido... Eh, a los chicos de mi clan que los quiero mucho y les agradezco por estar en mi clan Punto 2, les agradezco por el tema de mi salud a aquellos que se preocuparon y les interesaba Y a los que no les interesa también les agradezco un montón porque no están interesados Y eh, punto 3, hoy vamos a hacer un video, estoy creo que despeinado, me levanté recién Jugué una sola batalla, bien, acá está mi historial, me levanté, compré el T30 que es This Tank y tengo que entrenar la tripo porque la tengo más pelada que mi bolsillo, digamos, ¿no? No tengo un sope y tampoco tengo buena tripulación ahí. Entonces, ¿qué hice? Bueno, vamos a poner, como siempre, en un tanque premium. ¿Para qué están los tanques premium, chicos? sino para entrenar un 50% más rápido la tripulación. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, primero, para entrenar la tripulación, estamos juntando un par de conceptos que quiero hoy enseñar. Sí, sí, dije la palabra enseñar. No estoy acostumbrado a decir eso, pero... Eh, creo que ya tengo ya estoy muy despeinado Creo que ya tengo un poco de experiencia Como para poder transmitir por lo menos eh, Ciertos conocimientos ¿no? Entonces primero tengo que tener la tribu ¿Qué hago? Pongo bonificación de 300% a la tripulación eh, Pongo experiencia libre Porque también es lo que necesito Y pongo créditos eh, Ya que necesito crédito Bueno en realidad no necesito Pero tampoco quiero que baje tanto Porque estaba en 26, 27 millones Y he bajado unos 10 millones Punto eh, aparte tengo que tener la tripulación del T30, como ven aquí, dice T30, T30, T30. ¿Bien? ¿Qué hacemos? La ponemos en un tanque premium, chicos. Entonces, para eso están los tanques premium, además de para farmear créditos. Farmear créditos si no tiras oro, como tiro yo con este tanque, porque no quiero bajar mis estadísticas con este tanque. Y, además, era recién juego una partida de Tier 7, y quiero mostrarles cómo jugué esa partida de Tier 7. Y creo que este va a ser el título también un poco del, del video. Cómo jugar cazatanques sin. Eh, perdón, con torreta. Cazatanques con torreta. Cazatanques estilo Scorpion. Para la gente de mi clan Scorpion. Para la gente que usa cazatanques con torreta, chicos. Y con relativa buena movilidad. Esto tampoco es que es un ligero. Pero sí se mueve relativamente bien. Fíjense que, al igual que un Hellcat, eh, tiene una potencia 21,56. Es casi la movilidad de un medio. ¿Es acaso la movilidad que tiene un Type 64 que tiene casi la misma movilidad? O sea, está bien de movilidad, chicos. Está bastante, bastante bien. Entonces, tanques que tienen, caza tanques, que tienen torreta que gira totalmente eh, y que tienen buena potencia, tienen que jugarse para mí como yo lo acabo de jugar. Es una manera. Hay miles maneras de maneras, hay miles diferentes formas de jugar al tanque. Por supuesto, claro que es sí, igual caza o al TD. Eh, hoy cuando me refiero a tanques estoy hablando exclusivamente de cazatanques con torreta Bien, ese es el título principal También quiero dejar en claro eso, lo que les dije recién Siempre que tengan que entrenar tripulación, no usen, por ejemplo en este caso, tanques de línea para entrenarlos Si tienen tanques premium, sacan esa tripulación, la meten en un tanque premium Yo podría haberla puesto acá, o en el Scorpion, que iba a repartir un poquito la tripulación, un poco y un poco Pero obviamente... ...es que lo voy a hacer acá seguramente... ...y después cuando me aburro de jugar con este... ...voy a jugar con el Scorpion... ...que se juega prácticamente igual... ...la única diferencia entre este y este... ...es que el Scorpion no gira 360 grados... ...lo que es la torreta... ...entonces eso en cierta forma me limita... ...¿por qué me limita? ...porque yo tengo telescopio binocular... ...entonces el telescopio se desactiva... ...cuando tengo que girar el tanque... ...por ejemplo si me están flanqueando... ...en este caso por la derecha... ...y tengo que girar así su ponte... Entonces se me complica Bien, entonces no puedo girar completamente Y tengo que desactivar los binoculares En cambio, por ejemplo, este Que es el de línea O sea, este tanque, el Hellcat Y lo que es el T-78 son exactamente iguales Chicos, ¿por qué? Porque pueden girar la torreta completamente Y eso te da una ventaja Estratégica muy importante Y que tenés que aprovecharla Tenés que sacarle el jugo Yo estoy muy despeinado, no me gusta Me gusta cuando estoy saliendo, a ver me acabo de levantar y así no me senté en la compu y así no estoy subiendo el vídeo pero bueno no importa acá lo importante no soy yo sino que eh, poder transmitirles mis conocimientos un poquito por lo menos a aquellos jugadores más eh, nuevos y o por lo menos no tan experimentados eh, tripulación verdolaga la tengo bastante triste es la que tenía en otro tanque fui pasándola y aquí llegamos al t30 tengo que meterle más power Fíjense que acá en la del Hellcat sí ya está mejor con 4, con 3 habilidades y demás, bla, bla, bla, bla. bla Pero bueno, así y todo, vamos a salir del campo de batalla ahora a, a que veamos a este replay que acabo de jugar recién. Porque dije, voy a hacer una replay para subirla. Y que es como, tal y cual les dije, jugué una sola partida y es lo que salió. Bien, eso por un lado. Después, eh, no hace falta que tiren oro, por supuesto, yo... Ya les digo, quiero asegurarle el daño. No quiero andarme con tonterías de que... entre no entre no sé qué. Por eso tiré full APCR. No es necesario. Por lo menos con este tanque. Con AP tiene una buena penetración. Pero ya les digo. Quería asegurar el daño porque... Quiero sacarle la marquita y para eso... Quiero, eh, Uso full... Eh, no, no es que llevo full APCR. O sea, fíjate que llevo 26 y 14. Eh, y además llevo Coca-Cola. ¿Por qué? En este caso llevo Coca-Cola porque... Eh, tengo la tripus muy baja Y si le pongo directamente lo que es el matafuegos acá Me baja mucho más todavía mira de 6.96 Recarga en 7.28 Es que es un montón Es mucha la diferencia eh, Y además fíjate la dispersión de 0.37 Es que realmente es un montón Entonces para apaciguar un poco Esta, esta merma Que tengo en la tripulación por tenerla Demasiado verde, demasiado eh, ¿Cómo es que se dice? Sin experiencia, ¿no? Inexperta, entonces le pongo un poquito de coca y bajamos el tiempo de recarga, bajamos la velocidad del apuntamiento, bajamos un poquito la dispersión, subimos el DPM um, y tratamos de subir también un poquito la velocidad de rotación, bueno, todo, el rango de visión también, por supuesto, todo, todo, todo completo. Yo aconsejo que este tipo de tanques, en particular, lo equipen de esta forma. Es la forma en que yo lo equipo. Si ustedes quieren equiparlo de otra forma, me parece excelente. Y los aplaudo. Está correcto. Cada uno lo equipa como quiere. Yo lo equipé de esta forma porque es el kit... Mmm, básicamente que se, que se dice o que se denomina el kit campero, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una barra de carga para disminuir lo que es el tiempo de velocidad de recarga. Porque tenemos los binoculares. ¿Por qué tengo el telescopio binocular y no ópticas revestidas, Nando? Bueno... Tengo el telescopio binocular porque les dije recién que este vehículo gira 360 la torreta. Entonces, en raras ocasiones voy a estar eh, sacando el telescopio. Recuerden que el telescopio se va con el movimiento. Bien, las ópticas las tenés permanentemente y te da un 10%. El telescopio te da un 25%, pero apenas te moves un poquito para adelante, para atrás o para los costados, ya directamente se desactiva y ese vehículo... No va más, digamos El telescopio se desactiva hasta que se vuelva a activar nuevamente Bien eh... Velocidad de apuntamiento Obviamente no le voy a poner, tiene 187 Que en realidad va a ser 184 Con lo cual no tiene ningún tipo de sentido Todo lo demás Es que no hace falta La verdad que no hace falta Y la red de camuflaje le damos un poquito más de camo a esto que es totalmente fundamental para un cazatanque de tercera línea como este Que tiene que ponerse atrás dando apoyo a los pesados Porque este tanque lo que tiene que hacer esos Los cazatanques están para dar apoyo a los pesados o a los medios Depende de por dónde te muevas Incluso no estás para hacerle frente a nadie No te quedes solo con nadie Por más que gire la torreta 360 grados Bien Bueno Vamos al tema de la replay, chicos. Eh, y ahí les voy a mostrar un par de cosillas más que quiero mostrarles en el campo de batalla, si no se va a hacer muy largo. Vamos al campo de batalla. Bueno, amigos, acá estamos entonces. ¿Se ve bien? Sí, creo que sí. sí está todo correcto. Está todo correcto. Bueno, chicos, estamos en una partida de tier 7, eh, ¿bien? Y tier 6. Tier 6, tier 7. Nosotros somos culo de ratón, somos culo de botella nos vamos automáticamente ya a agarrar una posición, estamos aquí en Studianski hay medio que nos chocamos un poco con todos y eh, nos vamos a tomar posición, voy a poner la cámara o sea a, van a ver la replay como la jugué exactamente para ver también un poco para que les ayude a ustedes eh, cuando tratan de jugar así con Cazatanques tanques, con Toyeta nomás con torreta, chango. Bueno, vamos a tomar esta posición que es básicamente la que nos va a permitir eh, poder disparar a los pesados que aparecen por ahí. Y fíjense que cuando yo observé la partida al comienzo dije, tenemos tanques pesados, sí, tenemos un IS. Fíjense los primeros tiros lo que pasa. Esto se llama tener una mala tripulación, chicos. Esto se llama tener una mala tripulación. Fíjate a dónde van los disparos, men. Entendés Es es penoso Pero es así Yo acá ya me estaba comiendo Básicamente las uñas Estaba más o menos empezando a morder la mesa Hasta que Le agarro más o menos la mano Y digo, bueno, para apuntemos un poquito Tengamos un poquito de paciencia Medimos un poquito el tiro Ahí va, 230 el M4 A3E8 El americano que se nos regala un poquito ahí Apuntamos nuevamente le entramos, claro que sí Vamos apuntando Más o menos veníamos Ahí se me movió igualmente la, la mira Se me fue al demonio Estamos jugando en Central también, que no tengo buen ping Fíjense que estamos a unos 170 180 de ping Aprox, Más o menos Aproximado Ahí le seguimos, lo seguimos castigando al al Tiger. Eso no lo hagan, chicos. Si sabes que estás comiendo tiros de, de un caza, te va a seguir tirando. No, no, no te sigas quedando ahí. Ahí, fíjense. El Wansu se manda por, el, por la derecha. Wansu, ligero de tier 7. ¿Se lo comerá el Farfly? Es posible. O no, no lo sé. Pero te vas. Te vas de ahí. ¿Por qué? Porque posiblemente te espoteen. Y si me espotea el Wansu... El Tiger y el I.S. me iban a meter bomba desde ahí. Y tal vez eh, el Wansu además. Y tal vez la Arti. Entonces ustedes tienen que huir. Para eso tienen relativa buena movilidad. Bien, Esto también se puede aplicar a un Scorpion. Es básicamente lo mismo. Entonces vas. Te plantás en otro lado del mapa. Tratás de ayudar desde otro lado. Y si ves que la zona se arregla. Volvés. Yo, estando el Wansu ahí, no pienso volver porque estoy básicamente al filo de la muerte. Bien, entonces vas, te reposicionas y, y usás el tanque del otro lado. Hasta ahora tenemos 1025 de daño. Pegamos otro tiro. Seguimos sumando daño. No es que voy a esconderme con miedo a otra punta sin saber qué hacer. No, no, no. Yo tengo clarísimo que desde acá... Tengo tiro a la zona donde están los pesados Y que los pesados quieren comerse al, al Comet Y al lo que tenemos ahí en el centro Que está en F, eh, perdón, en D6 Que se están ahí batiendo el cobre con los enemigos Yo le marco a las Artis Que el Wansu está quieto Mal hecho por el Wansu Entonces le digo a las Artis Si se avivan, si las Artis juegan en equipo Son tres si tienen la posibilidad de bajar ese guansú cuando se espotee... Es un golazo. Porque si ese guansú muere... Yo voy a apoyar nuevamente a los pesados. Desde una posición más cómoda. 460. Es que lo hicieron pollo, básicamente. Trato de ver al guansú. Ahí le están tirando las artis. Perfecto. Perfecto. Afirmativo. Ahora sí yo voy para allá. Fíjense, esto fue esto fue básicamente una, una escaramuza porque las artis colaborando conmigo yo colaborando con los pesados esto fue team work total total increíble no sé cómo pasó es que no, no, no pasa a menudo bueno como les dije otra vez nos volvemos a reposicionar fíjense empezamos en la zona del medio nos fuimos a la zona de los casas atrás de las vías volvimos al medio volvemos ahí para allá no es quedarse estático, porque para eso tenés movilidad y torreta. Tenés que usarlo. Somos de papel. Sí, somos de papel. Tenemos poca vida también. Por eso huí del Wansu. Porque en cuanto me espoteaba me llovían los tres tiros de la Arti. Más el tiro del Tiger. Más el tiro del IS. Y yo estaba muerto. ¿Ok? No tenemos moros en la costa, como se dice habitualmente. Seguimos ayudando a los pesados. Le damos un tiro más al Tiger. Ya lo dejamos a punto, caramelo. Ya está, listo. La su 100 y. Se lo termina de, de comer al Tiger 1. Adiós. Ahora sí. Eh, vemos por dónde va la partida. El M48. El E8 de aquel lado. El Sturdy 1000 acaba de morir. Entonces me replanteo. Queda el Hellcat. El E8 de aquel lado. Y digo, bueno, a ver. Voy a tratar de ayudar para aquel lado. A ver si puedo pegar algún tiro más. Eh, entonces nos vamos hacia allá. Para ver si podemos castigar a Le 8 o a alguno que esté por ahí. Pero, obviamente, el T-34-85M más el P-43 se lo van a comer, desde luego. Estoy despoileando un poco la partida, pero es obvio que digamos, son dos contra uno. Estaba tocado también, supongo, no lo sé, pero calculo que estaría tocado a esta altura de la partida. Eh... Yo directamente, con la movilidad que tenemos, decido lanzarme, decido avanzar. Fíjense que lo estoy usando como, básicamente, como si fuera un medio, o sea. Tengo algunos microcortes, es lo malo del server, de que me va medio mal allá. Pensé que estaba de este lado, el Hellcat, que estaba ahí arriba, pero después me di cuenta que estaba del lado de atrás de la colina. Entonces, eh, nada. Agarro y decido seguir avanzando hacia lo, a lo, a lo perro, a lo macho. Para tratar de ayudar al 85M que está de ese lado con el P-43. Muy tocados ambos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo toda la vida. Aviso que voy para atrás del Hellcat. La Arti también ayudando, por supuesto. Ya está bastante definida la partida. 1988 de daño. Acá vengo. Mi tripulación pedorra. Hace que le pegue al piso. Es que, ¿qué querés que haga? Es una tripulación caca. Fijen que utilizo la movilidad que tengo. Y el giro completo de torreta. Eso me salva otra vez. Girar completamente la torreta. Eh, 2.200 de daño. Ahí se pinta la Lorraine. Eh, de aquel lado. Y yo voy a buscar a la GW Panther. A la GW Panther. La voy a buscar. Eh, no sé dónde estará. No sé dónde estará supongo que van a andar por ahí por las dudas retrocedo voy con mirando de culito y sí ahí estás pollito, adentro, un tiro más 2456 y a Trodem. listo, partida victoriosa chicos, hemos contribuido a la partida de una manera, yo creo que de una manera aceptable 31 de daño asistido es un poco pobre el daño asistido pero piensen que estábamos jugando en una tercera línea pero qué quiero recalcar de todo esto, de toda esta partida movilidad Estuvimos en un lado, no fuimos a las vías. Volvimos para el medio, no fuimos a las vías. No fuimos al medio, avanzamos. Eso es para mí, como yo veo mi forma de ver, eh, una, una buena partida con un caza de este estilo. Hay partidas que van a ser más estáticas, sí, por supuesto. No siempre te vas a poder mover de esta forma. Pero sí, un caza te sirve para reposicionarte. ¿Bien? Bueno, vamos a ver los resultados, chicos, que... Si no me matan, después cuando no, no subo lo, le, la hojita de resultados Vamos para allá Bueno amiguitos, acá estamos entonces con la pantalla de resultadetes eh, Aquí está mi T30, bello T30 que me acabo de comprar Para, como les dije, entrenar la tripu. Estamos aquí con el T78 Bueno, entonces, partida en Studiansky. Studzianski, bueno, como se diga, no sé eh, nos dieron gran calibre 204.000 créditos 7.207 de experiencia de experiencia bueno hemos salido top damage top damage, 2.600 casi 2.700 de daño con un tier 6 en una partida de tier 7 fíjense que el equipo rival el que más hizo fue eh, la gw panther con 1.800 y de nuestro equipo el que nos sigue en daño nosotros 2.700 suponete y ellos 1.170 o sea eh, más que duplicamos en daño El siguiente jugador O sea, fíjate que básicamente Carreamos la partida Con, eh, con nuestro T78 con el, con el cazatanque con torreta Fíjate lo que se puede llegar a hacer Si lo usas bien eh, Pero bueno chicos Nada, esto, básicamente Quería mostrarles eh, el daño que hicimos Los créditos que hemos sacado eh, He cumplido una misión o algo No no sé qué hice Cantidad total, ganado por batalla 56 Más bonificaciones, bueno, la reserva de créditos eh, Y alguna misión que hice Me da, me da un total de 204 mil, exactamente Pero si no serían eh, 5, 6, 7, 78 Unos 80 y pico Hubiese ganado unos 6 mil créditos Más o menos, una cosa así Pero bueno amigos, nada, acá está el daño La verdad que impecable la partida me gustó, me gustó, por eso la subí y porque me senté y porque ayer los chicos del clan saben que anoche tuvimos eh, un rato jugando en escaramuzas de tier 8 y que bueno, básicamente quería mostrarles eh, cómo funcionan los casas que tienen torreta. Ese es el de del día de hoy de este video. Y para todos ustedes también que utilizan este tipo de tanques está bueno para que sepan que eh, un casa con torreta te puede llegar a, a carrerar una partida, te puede llegar a Cambiar el destino de una partida Para bien o para mal Se puede utilizar bien o se puede utilizar mal Fíjense que el, el muchacho Nuke 193 Que hizo una, una partida de 881 Lo cual no está mal, pero bueno, tampoco es de lo mejor Gracias chicos, nos vemos en la próxima Adiós